a ver un tape, me ponen así grande, vamos a ver un tape de Casado Jónico. Quiero decirles esto, eh, ayer vino, vino la cotorra, pero en realidad no vino la cotorra, vino quien está dentro de la cotorra. Roberto. Porque Roberto te trae las empanadas, no solamente eh, la reemplaza Julieta cuando está con vómitos, eh, con náuseas y con bajas de presión, sino que también viene el teatro con una camarita y me hace nota a mí y a todo el mundo. Un genio total. Y se queda en la salida a esperarme, mi amor. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasaba... Eh, anoche, y después les cuento, les cuento una anécdota muy graciosa ¡Vamos oh, a okay. ver! ¡Papucho! ¡Cafecito! ¡Pedazos de mierda! ¡Cafecito de ¡Papucho! Somos los argentos. En casa tenemos a Paola y, tenemos y a Coqui, los dos. ¿Con qué personaje de, de ¿Así les identifica? No, con Argento, con el papá Porque soy más o menos parecido, creo ¿Y dónde está su moni Argento? ¿Ah? Ahí, acá está la ahí. Suya. <risa> Como la Argento. Usted... Oh, monito, Moni Argento Re monito Todo el día cantando y bailando ¿A Ya mi hija que... no me aguanta más Dios, sí, <risa> <risa> Definitivamente sí, con contado Sí, sí, sí Y Pedro Coqui ay Ahí está Coqui <risa> Yo moni? Eh, un poco con Moni por lo aparato <risa> atente al lujo Vamos a morir, vamos a morir. Mortadela, mortadela, mortadela. Aprendí a, <risas> aprendí a llorar, aprendí a llorar, <risa> aprendí a llorar, aprendí a <risa> llorar. Llorá, lloré, o sea, lloré. Y de no la pasé, pero muy, muy bien. Estaba acá yo le gritaba, ¡qué ¡Ah! No, no, pero muy, muy bueno, la verdad. ¿Y cómo la ves que a Moni? Moni Argento. Moni te amo, amo. sos mi vida, Moni te amo. Espectacular, hay una química impresionante, no se pierde, lloramos toda, toda la hora, espectacular. Moni la rompe. Todos queremos cantar como ella, queremos aprender a cantar como ella. Bueno, como ver la tele, no sé, la verdad que ellos están iguales, nos emocionamos cuando arrancó, no, no. Es un, una fiesta todos los días, le, le, la gente se emociona, nosotros nos emocionamos. No me escondes más, te voy a contar una intimidad. Hay muchas tentadas y yo me escondo atrás de la peluca de, la de Florencia. Es una compañera de oro. Creo que recién ahora estamos cayendo de lo que significa casados. Eh, era, era hasta cuarta pata que cuando grabábamos los programas teníamos 70 reidores. Pero acá se multiplican por eh, 2.500, 3.000 por función. Es una cosa impresionante. Solo está intacta, es, eh, es una genia, una gran compañera. Es un animal, una guerrera de trabajo. Sos una gran remadora. Y yo llevo si, el otro remo del otro lado del bote. Gracias, gracias. Que salgo a jugar, que es lo que más me divierte con Moni. Es como un personaje que me hace... Me hace sacar la clown que tengo adentro y eso me hace bien. Lo que para nosotros era la clown, o sea, la risa que nosotros teníamos, que eran reidores, pagos, eh, ahora la tenemos en vivo. Y multiplicada por 2.500 personas, imagínate lo que es. Así que una, una hermosura. Bueno, acá vinimos para ser testigos. Si realmente la gente, la gente te quiere o no te quiere. A ver si la gente te espera afuera o no te espera afuera. Vamos a, ver. ¿Vamos a comprobarlo. Ay, qué miedo, dale. la gente